Hoy en farmacios.com os presentamos ArcoFlex Dolex Forte 360 de Arcofarma. Un complemento alimenticio formulado con la base habitual en este tipo de productos, colágeno, ácido hialurónico, magnesio y que además incorpora manganeso, glucosamina, condritina, litotamnium, cúrcuma, boswellia y siete vitaminas. Y está pensado para actuar sobre el sistema locomotor, como su nombre indica, con un enfoque 360 grados, es decir, de forma completa.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 La vitamina C interviene en el proceso de formación de colágeno en nuestro cuerpo, importante para el correcto funcionamiento de huesos, cartílagos y de la piel. La cúrcuma y la bosguelia mejoran la flexibilidad y el bienestar articular. El manganeso contribuye a la correcta formación del tejido conectivo y a conservar los huesos en buen estado. El litotamnium aporta calcio, muy necesario para la conservación de los huesos, en buen estado. La vitamina K2 ayuda a la fijación del calcio en los huesos y de esta forma ayuda a prevenir enfermedades como la osteoporosis o la artrosis. La vitamina D3 ayuda al mantenimiento de los huesos, al funcionamiento normal de los músculos y a mantener los niveles de calcio en sangre. Las vitaminas del grupo B, B1, B2, B6 y B12, influyen en el metabolismo energético y en el funcionamiento del sistema nervioso. La condroitina es uno de los componentes esenciales para la formación del cartílago y la glucosamina es un aminoácido que juega un papel fundamental en la estructura del cartílago. Arcoflex Dolexper Forte 360 grados se presenta en formato polvo y está disponible en envases de 390 gramos, o en formato duplo de dos envases de 390 gramos, y tiene sabor a naranja. Se toma un cacito medidor raso al día, lo que equivale a 13 gramos de producto. Cada envase de 390 gramos da para 30 días de consumo, y se puede tomar de forma continuada. Dilúyelo en un vaso grande de agua o zumo a temperatura ambiente, remuévelo y estará listo para tomar. Está indicado en adultos y no se recomienda durante el embarazo o el periodo de lactancia